Oh, gracias por tu ayuda, Max. Muy bien, Max. Ayúdame con algo más y tráeme el correo. Gracias, Max. No todos tenemos una mascota como Max, pero sí tenemos a la CPSC. Habla con tus niños sobre peligros en el hogar que tal vez desconozcan y consulta seguridadconsumidor.gov para consejos de seguridad para ti y tu familia.